Hola amigos, bienvenidos a Taller Recorte y Corrección. Estábamos viendo acá un poema, trabajando virtualmente en nuestro taller de los martes a las 10, trabajando un poema de Juan Bautista Petrini, muy hermoso el poema. Y acá tenemos una cuestión. Estábamos leyendo la primera estrofa, Te acaricio, roble Viejo, y mis yemas ya recicas, reciben tus memorias forjadas en tu tronco. Esas memorias tuyas que solo, solo y fijo en la lomada, fuiste guardando en silencio. Buah, perfecto. Fíjense que la Real Española le, le pide a la gente como recomendación que no le pongan tilde al solo, cuando es reemplazo de solamente. Cuando uno llega a este verso, condicionado por eso, esas memorias tuyas que solo, yo, la academia me dice cuando es solamente el adverbio no le pongas tilde a solo, en reemplazo de solamente, bueno, fenómeno, acá la academia llega a un callejón sin salida ¿por qué? porque al haber indicado que a solo de solamente no le pones tilde Nunca vas a ver a esto como lo que es, que es un adjetivo, que no debería llevar tilde jamás. Esas memorias tuyas que solo, solo y fijo en la lomada, fuiste guardando en silencio. Eso no, muchachos, es un callejón sin salida. Porque el, el lector está, esto se lo pregunto al grupo, ¿no? El lector está leyendo tranquilo y dice: esas memorias tuyas. Que solamente, solamente y fijo en la lomada, ya que me dijeron que a solo no hay que ponerle tilde, yo puedo entender que acá dice solo de solamente. Exacto. Y ah, cuando llegaba, claro. ¿ven? Y no cuando llegó. Bueno. ¿Cómo, Pablo? Es preciso. Justamente, o sea, el autor, Petrini, lo hizo preciso. Él dijo solo de soledad. Si claro. yo, digo, por ejemplo, a Marcelo lo encontrás solo de 4 a 5. Y no le pongo tilde, entiendo que ese a Marcelo lo encontrás solo en soledad para hablar a solas con él de 4 a 5. Y si digo a Marcelo lo encontrás solamente y no le pongo tilde ahí, bueno, en esa ambigüedad voy a tener que poner la tilde sí o sí para que se entienda que Marcelo, digamos, está solamente, viene solamente de 4 a 5. No es que estés solo de soledad, sino que viene solamente. entonces Mira, Nomi, esto qué curioso. Mira, de paso lo, lo reforzamos para, para nuestra audiencia. Yo leo, ¿no? Dice: Te acaricio, roble viejo, y Villema, ya resecas, reciben tus memorias forjadas en tu tronco. Esas memorias es tuyas que solo, solo y fijo en la lomada, fuiste guardado en silencio. No sé si te pasó a vos, Nomi, pero acá. Como al, al lector la academia le recomienda que al solo, al lector hispanohablante, ¿no? Que al solo de solamente no le ponga tilde. Un sí. lector... Esto es, una, es un ejemplo como para mandárselos sí. a la academia y Super, decirles, miren sí. el desastre que está claro. haciendo. Porque el lector tiene todo el derecho del mundo. Sí. Y considera esto como que solamente... Solamente, claro. Solamente y fijo. Y después cuando llega el contexto ya es tarde. Claro. ellos mismos hablan de que el contexto lo determina sí. bueno, en, en, en poesía detecte... en poesía no podés sí, irte no. para nunca te puedes ir para atrás déjame de... digamos entiendo que si le pongo una tilde es otro poema eh no le claro. tengo que poner tilde pero ya es tarde, el lector vio esto posiblemente lo haya visto como lo vio Nomi sí, ¿Ves? yo pensé que solamente ah, ahí está ¿ves? bueno incluso por la coma que viene después ¿no? Incluso por la coma que claro, viene después. Como que solamente. Claro. Este, la coma refuerza la idea del adverbio, sí, no sí, del adjetivo. Claro. Bueno, en conclusión, hemos llegado a un callejón sin salida. Muchachos de la red española, presten atención, digamos, este, a, a este uso ¿eh? que, que tanta confusión trae. Eh, no solo a los lectores de poesía, sino a los lectores en general. Si quieren hablar conmigo, me encuentran solamente por internet. ¿Me encuentran solo por internet? No. Solo no, porque estoy acompañado por más de 17.400 suscriptores, a los cuales les mando un enorme abrazo. Chao, muchachos, hasta la próxima. Vamos todavía. ¿Qué me cuentan? fantástico Marce, buen programa salió lindo el programista, a ver vamos sí, a sí. cortar acá desde el rebajito